Hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video Como todos los días, hoy tenemos una nueva entrega Pero hoy empezamos con un nuevo planeta Que se va a mantener por 12 días Mientras recorremos cada uno de los signos Esto para los que recién se... Van eh, juntando a esta comunidad a aprender astrología fácilmente eh, Así que bueno, hoy nos toca nada menos y nada más que Mercurio Empezamos con el planeta Mercurio Ya vimos el Sol en los 12 signos Ya vimos la Luna en los 12 signos Ahora nos toca ver a Mercurio en los 12 signos Hoy empezamos con Mercurio, que es este planetita, este, eh, esta, eh, es este símbolo, digo, que está en este caso en el signo de Aries. Tres palabras claves para eh, este planeta en luz o positivo y tres planetas claves para este planeta en Aries, en sombras. Recuerden que cada una de estas eh, tres palabras positivas, estas tres palabras claves positivas y estas tres palabras claves negativas conviven dentro de cada persona que nace con este planeta en este signo. Igual que en cualquier otro signo. Igual que cualquier otro planeta. Las seis palabras conviven dentro de cada uno de nosotros. Y van actuando después de diferentes formas cuando vemos la carta natal completa. Pero no vamos a hacer los videos tan largos. Así que vamos con las tres palabras claves positivas. Con eh, Mercurio en Aries. Eh, son ágiles, son sinceros y son amigables. Como contrapartida, como parte negativa en sombras que eh, serían hiperactivos en vez de ágiles, hiperactivos, malhumorados e irreflexivos. Bueno, ya tenemos a Mercurio en Aries. Mañana nos volvemos a encontrar, claro que sí, como siempre, pero mañana con Mercurio en Tauro. Chao, hasta mañana.